Antes de empezar el video, quiero aclarar una cosa En Geometry Dash hay un nivel, es un Extreme Demon Se llama Yatagarasu, que es muy conocido Bien, quiero aclarar que ese nivel No vamos a jugar hoy, hoy vamos a jugar otro Que es un Hard Demon que se llama The Yatagarasu Entienden la diferencia, Lean bien el título Uno es Yatagarasu y otro es The Yatagarasu ¿Ok? ¿Entendieron? Bueno, que inicia el video ¡Hola! Estamos acá En Geometry Dash, otra vez Y hoy vamos a jugar Un Hard Demon, otra vez Este... Bueno... Como ya aclaré al principio del video, este nivel no es Yatagarasu, es de Yatagarasu Para que se sepa la diferencia, y bueno, perfecto Bueno, este nivel básicamente es un boss fight ¿Y cuál es el problema con los boss fight? Que básicamente es mucha memoria, es todo memoria, memoria, memoria Y si te equivocas en algo, si te olvidas de algo, perdiste, tienes que empezar de nuevo como, como, como todos los niveles de geometría, no claro eh, así que fue un poco tedioso practicar este nivel Fue un poco medio así aburrido Pero bueno, eh, ahora ya lo tengo practicado Y no sé si voy a subir otro boss fight Porque es que la verdad no... Es, como digo, es un poco tedioso Pero bueno, eh, ya estamos acá Bueno, este nivel también es... Eh, bueno, además de que como vieron es XL eh, Es bastante... Eh, tiene muchos objetos Es como que tiene... Uf, además es muy épico Pero bueno, como ven, Esta es como así la... la... La presentación Pero bueno Básicamente una lucha contra Contra un pájaro Un pájaro así medio mutante Que tiene tres patas De hecho él Se llama Yatagarazo justamente el, el pájaro De hecho ahí lo pueden ver al inicio Pero bueno A ver Uff Ok Este buffo es un poco raro Porque como que Como que se mueve la pantalla Todo el tiempo Esto es como que No sé Es un poco extraño A ver a ver, a ver, a ver, eh. Bueno, las monedas. Voy a agarrar algunas. No voy a agarrar todas porque no sé, no las practiqué bien. Y además no es la idea. Le, lo que quiero hacer es. Ahí está, ahí está, el pájaro de mierda. Lo que quiero hacer es pasarme un nivel, no, no con las monedas. Pero bueno, voy a agarrarme la tercera. Que es la que tengo que practicar. Ok, vamos. Este es el boss fight. Ok, ok, ok. A ver si me acuerdo. que eh, tenemos que esquivar sus ataques. No, no, no, hay mucha cosa. Nosotros. Por ahora no lo estamos atacando. Tenemos que esquivar. Ok. Ahora tira sierras. Ok, ahora bajamos. Oh, dale, que me hago el primer boss a la primera, ¿eh? Está listo, perfecto. Uf, ok. Porque okay, esta parte es fácil, no tendría por qué perder. Es simplemente hacer clic donde están las flechas. Y ahora vamos a la parte más difícil del nivel. Que, okay, bueno, no sé si es la más difícil, pero solo la más difícil pierdo mucho. Ok, ahora, a correr. Tengo que. Es que tengo que subir un poquito antes, porque si no me, me mata el pájaro este. A ver. Ay, no me lo quiero Te este, estoy llegando muy lejos, eh Acá no suelo llegar ¡Ah, fuck! ¿Por qué bajé? Ok Esta parte de las sierras Casi siempre pierdo A ver Bajamos ahora ¡Wow! Otra vez Me sorprende no haber perdido acá, eh ¡Ah! Ok Ok, esta parte No, no suelo perder mucho Pero... Pero bueno Ok ¡A correr! Uh, que se me agarra Stop fling. Ah, fuck Otra vez, ahí Toma, toma, y toma Puta madre La cantidad de sesgo de perder ahí va a ser mucha gente Así que <ríe> váyase preparando Para verme morir ahí una okay. y otra vez Toma, toma, Y tomá Oh, soy un boludo Ok, ¡Ah! 74. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. O si sea, la primera me hice New Best, bueno, la primera es que yo ahí quiero decir, significa que algo pasó. O sea, algo mejoré. Por lo menos. De lo que. <ríe> De lo que cola porque perdí muchas veces. Para variar. Es Yo creo que son este, 10.000 veces que perdí. Desde que se reinició. Desde que se me reinició... El, el, el, o sea, desde o sea, que perdí mi progreso, perdí 10.000 veces. Creo que son 10.000, no sé. ¿O era 20.000. No, 20.000 no era otro... Era otro icono, me acuerdo. Y como siga así, voy a desbloquearlo. Va por fin, ok. por final, ah, 83. Ok, ok, ok. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el problema con este Vos final? Tampoco lo tengo tan practicado. Pues <risa> que no es tan difícil. El problema es ese ataque. Ese es el único ataque complicado. Les prometo, gente. Si paso ese ataque y vuelvo a perder. Pero por lo menos llega al final Estaba perdiendo mucho en ese cubo, maldición Es que por qué pierdo tanto Que esa parte está llena de bugs también Bueno, no sé si son bugs, pero ¿Cómo son saltos muy justos? Yo tampoco lo tengo Lo tendría que practicar un poco más Pero pero bueno, no sé Creo que tengo que parar a grabar un poco Estoy perdiendo, no estoy haciendo nada Mejor, no sé. Bueno, volvemos Después de varias horas eh, este, Bueno, sí, decidí tomar un descanso Porque es que no podía, no podía Estaba perdiendo en lugares muy, muy estúpidos Y bueno, hice unas, algunas prácticas De hecho ahora este Vengo de practicarme el nivel Me hice de un 46 al 100 Así que estoy un poco fresco en esa parte Sobre todo en la última parte, en el cubo del 60 y pico Que ahí muero mucho Supuestamente Supuestamente debía de morir menos Porque ya me lo pasé varias veces Y estoy un, poco, un poquito más entrenado Así que tengo fe. Tengo fe de que ahora sí va a caer. Espero. Dios. Lo que va a sacar me sale en primer intento ser muy épico. No, no. No va a ser. ¿Cuál es el problema? Este, el ataque del en el que morí, en el que tengo el New Best, el 83%... Ese ataque es muy random Les juro que yo practico, practico, practico Y practico, y no encuentro un patrón No encuentro un algoritmo para, eh, para hacer ese ataque, para que ahora ataque Así que, lo único que puedo hacer es cruzar los dedos Así que no me queda de otra Yo les juro, pongo star post en el En el, en el, en el boss Y ese ataque muero, es que las, el 50% de las veces Y el 50% de las veces Me lo pasa porque el resto lo tengo Más o menos practicado así que que también los nervios Se pueden jugar en contra ese es, es otro factor Que ahora, ahora todo bien, todo bonito Me hago un 4600, pero a la hora de la verdad La cosa es un poquito distinta Otros los que juegan geometrías lo deben saber Y bueno, otros juegos que, que te hagan sufrir así Te pongan nervioso y todo eso Saben que uno cuando juega nervioso bajo presión juega peor Por lo general Hay gente como que desarrolla con una especie de sexto sentido Y juega bien, pero, pero no, eso no es mi caso Por lo menos no por ahora yo exactamente puse el star post Acá Así que si todo va bien Ojalá, ojalá, ojalá No sé si en este intento, pero Me acabo de hacer un 46 -100. Tengo que hacerlo otra vez, prácticamente No, obviamente no No, no podía hacer de esa manera, claro que no eh, no sé, gente, toma, toma y toma. No te pongas nervioso, que ya vas a perder otra vez. Ok, bueno, vos final, otra vez. A ver si podemos pasar del 83 Oh, eso por Ah, Dios No, no, no, no, no. pero... el eh, eh, eh. Si sexto intento llegué ¿eh? Quinto creo que fue, no me acuerdo Es una buena señal No perdemos la esperanza, gente Ahora estoy mucho más, este... No encuentro la palabra, mucho más, este... más esperanzado, algo así. Optimista. Mucho más optimista que antes. Lo único que tengo que hacer es pasar ese ataque. Si paso ese ataque, bueno, tampoco voy a catar victoria, pero es que no quedaría nada más complicado después de eso. O sea, pasa que, claro, los nervios, como digo, me puede jugar en contra. Siempre me juegan en contra. Yo creo que la frescura de darme el hecho de 46 100... Se fue un poquito Como que no, no, no, estoy no, no tan fresco ahora ay ah, Dios Ahora me está costando llegar al cubo Y eso es un problema Porque voy a perder la práctica, me voy a poner nervioso otra vez Y voy a perder otra vez Lo que hará que me ponga más triste Más decepcionado Me cueste más llegar Cuando llegue a poner más nervioso Voy a jugar peor, voy a volver a perder Y así Pero no hay que perder la esperanza Porque... No sé No sé por qué no hay que perder la esperanza Pero no hay que perderla Tú, tú, tú Tú, tú, tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú, Tampoco es nervioso. La J3. Por favor. ¿Y West? Gente ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Toma! ¡Toma, pájaro! Uah. ¡Ay, no lo puedo creer! Uf. No me da ningún logro, hijos de puta Pero me da una llave, por lo menos ¡Ay, al fin! César me mira ¡Ay, no me lo puedo creer, boludo! Oh. No puedo creer que no haya muerto en el 90 y pico Yo me lo esperaba Me voy a sacar la música, tengo miedo que tenga copier o algo así ¿no? Es que me da igual, tampoco que, tampoco es que me vayan a tirar el video por eso Bueno, vamos a darle like Este, este nivel está. Este nivel me encantó, bueno, me hizo sufrir Pero me encantó, gente uh, Vamos a darle jardín. Pongamos uh, Gente ¿Cuál es el hard demo. Yo pensaba que este iba a ser más fácil. Yo lo, yo, lo, yo en serio lo no pensaba tan fácil porque anteayer creo que fue. Me hizo un 38-100. O sea, después del primer boss me hizo hasta un 100 y dije, ah, esto está genial. Me lo hago mañana. Estuve tres días. <risa> bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno Todo bueno, todo bueno. Estuvo entretenido. O sea, me, me hizo me hizo sufrir, pero estuvo entretenido. ¿Solo he perdido que fuese en 83? Ah, bueno. Espero que les haya gustado este video, gente Que a mí me costó bastante traerlo al canal Este... Agradecería muchísimo que se suscriban Porque estamos a nada A nada de llegar a los 50 De hecho estamos a un suscriptor, o sea, más cerca del 50% 50% no, de 50 suscriptores No podemos estar, entonces eh, si, alguien, si alguien que está viendo esto no está suscrito, por favor Suscríbanse, por favor una persona, una sola persona No va a ser ninguna especial, ya les, les doy un spoiler Pero bueno, quiero llegar a los 50 subs, gente bueno, sin nada más que decir, me despido. ¡Pie! Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete.